Presentamos el editorial, hoy titulado Asalto por Adelantado. El Colegio Médico Dominicano junto a 53 sociedades médicas anunciaron la realización de una asamblea nacional para discutir sobre los honorarios que les pagan las ARS por los servicios que les prestan a los pacientes. Dicen que no es justo que tengan 14 años recibiendo los mismos honorarios y que se han cansado de solicitar al Consejo Nacional de la Seguridad Social que sean revisadas las tarifas de los médicos y que no los escuchan amenazaron con paralizar los servicios de salud en el sector privado. Eso forma parte del vía crucis por el que tienen que atravesar los asegurados. Y es que la seguridad social en la República Dominicana es una forma de asalto que se cobra por adelantado. Hasta el próximo comentario.